México vive ahora una terrible tragedia humanitaria. Llevamos más de 50.000 muertos. Y la violencia que está provocando esa mortandad se debe, en buena medida, al contrabando ilegal de armas que nos llega de Estados Unidos a México. Conozco lo bueno y lo malo de Estados Unidos. Y a lo largo de más de cuatro décadas he podido entender la enorme complejidad de Estados Unidos. Y sé que una buena parte de, de la sociedad americana respeta los derechos humanos y quiere a México. Vamos a ir en caravana a diferentes ciudades de Estados Unidos y queremos que nos escuches, queremos dialogar contigo. Yo sé que si nos escucha el pueblo estadounidense nos va a entender y nos va a apoyar. No es de buenos vecinos el dejar que siga una guerra, que tengamos una tragedia humanitaria por la codicia de unos cuantos mercaderes de la muerte que están aprovechándose de ese contrabando ilegal de armas a México. Porque esas armas están sirviendo para masacrar a mi gente, a mi pueblo. Acércate a la caravana, traemos un mensaje de paz y queremos que ayudes a la democracia y a los derechos humanos.